Uh, 2022. Uno de mis más grandes años. En serio, se te quiere bastante. Eh, no sé cómo agradecerte sinceramente, pero... Fueron grandes años. Grandes, grandes, grandes. Pero, sobre todo, 2022. Un año que acaba justamente hoy. Porque hoy, chavos... Es 31 de diciembre. Bueno, es muy obvio, ¿verdad? Pero... Pues, me gustó bastante esto. Pues, ¿qué esperar? Yo espero que 2023 también sea un gran año. Eh, o sea, es épico y todo eso. Eh, así que... Bueno. Yo espero que a todos nos vaya muy bien. Y sin nada más que decir. Adiós. 2022. ¡Vámonos! Así es. Ya estamos aquí por fin. Como ven, estamos en Minecraft Bedrock. CLC, sí, sí, Minecraft Bedrock, uno de los grandes juegos. Y ya se va a ser de noche otra vez. Bueno, lo que digo. 2022, uno de mis, creo, más grandes no sé, me estuve intercambiando con el y Literalmente Me pues intercambiando con ellos Un poco, pim pam Aquí tengo otros Como ven, algunos ya los hice maestros No pregunten por qué me corren tan caro, yo no sé Entonces, es que Mateo un adriano, enfermo de su Oye, ¿por qué tan caro? De 13 a 61 Si tú ni estabas ¿Qué hago vos, ¿No este de 3 a 4? ¿Por qué? Si sí, yo este ¿Ves? Este. ¿Ves? Este. Uh. Nunca llegué a intercambiar ¿Está bien? Mientras ¿Todo? todos aquí son... ...malos y eso. Este. ¿Por qué no? ¡Que te quites! ¡Que te quites! ¡Me dejes en paz! ¡Qué mamada es! Bueno, vamos a la casa Y nos dormimos Oh no Oh no me digas ¿Dónde está la bruta? ¿Dónde está la bruta? Bueno pues más que nada Estos son mis grandes avances Que he hecho en el mundo Pero pues ¿Por qué hago este video? Yo creo que ya lo, sí, lo sé. Estoy loco con la eficiencia y con la rompibilidad. Si sí, te soy sincero, me llevo como unas 4 horas conseguir todo eso. No, estoy apresurando mucho. Sí, conseguí una etiqueta, un libro de poder, todo. un arco, y lo venden allá. Solo tengo una perla de Ender Bueno, nos llevamos la armadura Que la vamos a necesitar Voy a necesitar también un pico Bueno, dos Y... Y no necesitamos nada más que okay. Por lo menos, hagamos esto acá Bueno, a lo que iba 2022 ...fue un año hermoso, ¿sí? Y pues, por obvias razones yo... ...yo le quiero dar todas las gracias posibles... ...porque miren, 2022... saben... ...es un año que... ...bueno... ...un año común que según comenzó... ...no sé cuándo comenzó... Comenzó el sábado, un sábado común. Y pues bueno. El día de hoy. Terminamos el año. Y terminamos el año. Hoy es 31 de diciembre. No sé ni por qué hago este video. Sí, es 31 de diciembre. Okay. Nada. 31 Ya yeah. Hoy es el último día del año Por lo cual, antes de terminar ¿Qué hacen mis aldeanos acá? Bueno Pues, como sabrán Ya es 31 Ya no, ya se acabó 2022 y pues, sinceramente... Gracias a 2022 por darme tantas experiencias. ¿Dónde te vas, pincho? Yo no mando. 2022, un gran año. No sé por qué les digo esto, pero. Un gran año. Eh, pues comenzó en un día, como un sábado. No hay nada hasta 2024. Así que... Bueno, muchísimas gracias a todos por apoyarme. Un año entero. Un año. Eh. Un año. Es... Quería hacer este video. Más que nada para agradecer. ¿Y por qué estoy en Minecraft Pedro? No es sencillo. No es sencillo, mis amigos. Se murió. Bueno. También este video es para mostrarle un gran avance de mi mundo. Sé, <risa> o sea, mi mundo es un gran avance. No me lo tienen por qué recordar, de 5 minutos 2 Literalmente este mundo, pues acordan, lo empezamos en directo. No me acuerdo cuándo, pero por el veintitantos. El veintitantos comenzamos. Ahí está mi diseñador Le pegué el otro. Le pegué al otro sin querer. Estos son. A ver si te los quería mostrar. Un gran amante que les quería mostrar, la neta. ¿Sí Yo no sé qué tan avanzado creían que tenía el mundo, pero aquí está, aquí se los demuestro. Lo tengo muy avanzado en tan poco tiempo, pero, pero bueno, soy un viciado de Minecraft Realmente le hicieron unas 6 horas. Yo al juego le dije a unas 6 horas, sin mentir, o sea, eso es lo máximo: 6 horas. Y pues, wow, eso es de 6 horas por donde lo mejor. ¿Por ataca, mata acá? ¿Por qué mata acá? ¿Por ataca. mata acá? ¿Por qué mata acá? Rápido, rápido. ¿Mata acá? toma me da esto, bueno, me sirve Yo no sé Si alguno de ustedes le... Le iba a chocar en 2022, pero... Todos los años son bonitos Claro que nosotros lo hacemos... Así... Ah, qué feo, todo eso, pero... Todos los años son bonitos Todos los años son bonitos Por esa misma razón. Me gusta 2022. Lo considero un gran año. Por todo lo que me pasó. Yo no sé si a alguno de ustedes les haya pasado cosas malas, pero... solo les digo. Que la superen. Que te Eso, por allá, también... Por pasa, también... También me pasaron cosas así y pues. solo eso. No pasó nada malo, sí. Yes. Casi me caigo. Casi me caigo. Qué grande que soy. Este es el, el gran avance de mi mundo, ya fui al Nether. Literalmente ya fui. Necesitamos bajar bastante. Tenés una razón. Mm -hmm. No, me dejo sin comida. No okay. este no. Este no me dejo sin comida. Uf. Bueno, pues aquí tienen mi gran avance. No sé qué. Es un avance que nunca me esperé que llegara. Así que... Uy, no me hinchis. Tengo un chido de vida. Tengo un chido. Corre, corre, corre, corre. ¡Corre! Uf. Ya, se alejaron del peligro. No, no nos hemos alejado. Pero yo tengo que seguir huyendo. Así que me quiero matar. ¿Eh? Mientras estos bajan, todos. Los amigos, nosotros volvemos a picar esto. en paz. Grandes. Esto es lo último que hago. Y ya. Va, vamos. Así que. Uff, me Mira el piso. Yo quiero que así sea mi casa. Toda hermosa, toda chida. Y pues.. Nada. Hasta otra. Y nos vemos. No miren. Para que se vea todo épico, antes de que me vaya, quiero recordarles que 2022 fue un gran año. Ustedes digan que no, así que ya no pasa nada, ya acabó el año. Te lo digo hasta otra, chicos. Adiós, GG plane